Gracias, Yerjan y a toda la gente que ha estado con nosotros y destacar y reconocer esta iniciativa de la doctora. Déjame esto aquí, chamo. Sí. Entonces, mira, esta mañana, amigos televidentes, realmente me parece que me incomodó un poquito cuando escuchaba una realidad, porque es una realidad que se da en lo que es la deserción estudiantil, en el nivel superior específicamente. Yo estudié en la UAS, estoy estudiando en la UAS, nuevamente. Soy guastiana y me siento orgullosa de, de haber cursado mis estudios ahí. De, de alguna forma, conozco un poco lo que se da en las aulas con los estudiantes, con los maestros y los cambios que han debido venir con todo este proceso de pandemia. La deserción escolar en todos los niveles es una realidad en República Dominicana y en los países. En la mano de los gobiernos está en minimizar esta situación que es grave, que afecta la formación y ese llamado futuro de la sociedad que son los jóvenes y los estudiantes. Ante todo esto, eh, nosotros justificar o, o entender que es válido, la deserción estudiantil por aspectos o condiciones mínimas, podríamos decir. Digo mínimas, porque ciertamente no podemos dejar de lado que hay realidades económicas, que hay realidades de necesidad, que hay realidades que te hacen más difícil el acceso a muchas cosas, entre ellos la educación. Nosotros tenemos en lo que es eh, la parte digital en la República Dominicana un vacío, eso es claro. Con la pandemia y el uso de los recursos digitales para el acceso a la educación en estos tiempos donde se tuvo cerrada, de alguna forma el gobierno intentó de suplir a algunos sectores educativos los recursos para que pudieran tener acceso a la educación. Pero hay que ser sensatos y ser claro que no a toda la matrícula estudiantil del sector público de la República Dominicana se le iba a dotar o se le podía dotar de aparatos digitales. Podríamos nosotros plantear y ver en su justa dimensión el por qué un estudiante deje una carrera universitaria. Porque no tenga acceso a internet porque no haya Wi-Fi. O sea, el estudiante que me diga a mí, o que nos llame, le pido que, que me llame aquí de frente al programa, que tuvo que dejar la universidad porque no tenía wifi. fi Estos rayan los sinvergüenza y me perdonan. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos las facilidades que se dan con la mayoría de los docentes en este modelo educativo de virtualidad, por esa misma realidad que se vive. Las facilidades que se tiene a nivel educativo, público, son muchas, señores. Hablar de que un semestre te sale en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de 200 y pico de pesos, cuando usted sabe que en una universidad privada Eso sale por encima de los 30 mil pesos. Un semestre. Te paga 200 y pico de pesos en un semestre. Eso fue lo que yo pagué. Usted tiene eh, área digital, cuando estamos en la presencialidad. Tiene biblioteca. Tiene transporte. Decía alguien. Pero y ese uso que se, lo que gastaban en el, eh, donde porque los transportes son en la parte rural, que trasladan los muchachos. Pero el que se traslada a la universidad, que el que no tiene su montura, se va en un carrito. Porque aquí la gente ya no camina a pie. Lo que se consume para comer, que comen cualquier cosa. Y teniendo que aquí hay muchos lugares que hay wifi. Que un vecino a usted no le va a prestar para usted estudiar, partiendo de que en la comunidad, que hay zonas muy rurales, no tenga nadie, que solo haya un vecino que tenga internet o acceso, que hasta por WhatsApp, el paquetico cuesta 30 pesos, yo creo que, para el WhatsApp. La gente no tenga la condición o que por eso deje de asistir, no de asistir, sino de participar de manera virtual a una clase. Búsquese otra excusa. Búsquese otra excusa porque eso no es excusa para usted dejar de estudiar. Tenemos el dato que nos daba Leandro y Frederick me lo confirmaba. Alrededor de 40 mil estudiantes que han desertado. Yo quisiera saber las causas reales, el por qué un joven deserta, en esta nueva modalidad virtual. Estamos, estamos hablando de un fenómeno nuevo que debería de ser estudiado, evaluado de por qué se dio. Cuando tú haces la comparativa de cómo ha ido avanzando y desarrollando el país, los países del mundo, pero República Dominicana, el acceso a la educación en todos los niveles las facilidades que se tiene a nivel educativo, con dificultades, porque imagínense, somos un país en, en subdesarrollo, con una deuda social acumulada de, desde nuestra creación, señores, desde nuestra fundación. Un país que ha sido saqueado casi toda de, desde sus inicios. Somos un país en subdesarrollo, con muchas necesidades, y muchas precariedades. Pero hemos avanzado, se han dignificado muchos aspectos. Hay acceso a la educación, hay acceso gratuito. Podríamos decir que es gratuito, 200 y pico pesos un semestre. Usted hace el cálculo de lo que usted paga por los 4 o 5 años que dure en la UAS para hacer su carrera profesional en la parte de la matrícula. Y eso no llega a 10 mil pesos por semestre. Es válido, es derecho de exigir cada vez exigir más reivindicaciones. Mayores beneficios desde el gobierno para todos los sectores y por supuesto para el educativo. Aquí tenemos que se desfalcan instituciones y que se dan buena vida. ¿Por qué? También podría eso llevárselo a los estudiantes, eso que se llevan los funcionarios en su bolsillo y todos esos beneficios y gran vida que se dan. Pero decir, decir que yo dejé la universidad por las condiciones que puede estar ofreciendo, por las malas condiciones o malas facilidades que esté ofreciendo nuestra universidad. Mire, a menos que usted no tenga un tema de salud o que tenga que tener un trabajo tiempo completo, y ya está con la virtualidad, los trabajos la mayoría dan opciones y facilidades de usted poder a, a, a atender su clase decirme un estudiante a mí en estos momentos y que me lo demuestre aquí los retos, un estudiante no uno que esté hablando aquí, un estudiante que dejó la universidad por las precariedades de la universidad por las malas condiciones y por lo que te ofrece el modelo educativo de la UAS, Te tiene que demostrarlo pero con un fundamento muy grande, con un fundamento de peso porque lo que se está dando y lo que está pasando en todos los niveles educativos es que mientras más, mientras más fácil te ponen la cosa, más exigentes nos volvemos, pero menos damos. Menos damos. Hay que ver el nivel académico de muchos estudiantes. Hay que ver el nivel académico de los profesionales que están saliendo. Hay que ver los porcentajes de sus resultados en notas, cuando tienen todo a la mano. Y si nos olvidamos de este proceso de virtualidad, cuando usted tiene acceso a bibliotecas, a Wi-Fi, a transporte, y aún así desertan y aún así las calificaciones no son las mejores ni la más excelente. O sea, eso te dice que hay un problema de formación y de educación de los estudiantes, señores. Cuando yo me graduaba de la carrera de mercadeo, hace varios años, y ahora cuando estaba, que estábamos en la presencial, presencialidad, y en los estudiantes de términos, señores, aquí un profesional de una carrera es básicamente un bachiller, y me perdonan. Una persona que tiene una maestría viene siendo un profesional. Sin ese posgrado. Al nivel que ha descendido la formación. Usted podría decir, ah, pero eso es debilidad del sistema, que los maestros. Un maestro usted le dice que es que, que, que determina si usted es buen estudiante o no. No. Usted tiene a mano todo para ser el mejor profesional y con un esfuerzo mínimo se puede lograr. Entonces, esa deserción escolar de esos 40 mil estudiantes, lo siento, pero eso no va ni que por las precariedades y situaciones de este modelo educativo de la virtualidad y achacarle eso a la universidad. Señores, pero hay que ver. Hay que ver la formación, lo, lo, la preparación, lo, lo que tiene que ver con la formación académica en otros aspectos. Y yo siempre pongo el ejemplo de instituciones de reconocimiento internacional, como son las normas ISO, que es reconocido este instituto, este instituto del InfoTech porque usted no puede inventar, ir a inventar. Y hay escasez de jóvenes que quieren prepararse. Nosotros teníamos dos o tres décadas atrás, que el que es de un poquito más edad sabe el trabajo que había que pasar. Me gustaría que Amado estuviera aquí, para que narre y gente de generación un poquito más atrás. La pela que había que coger para usted formarse. Los kilómetros en carretera sin asfaltar que había que caminar con una vela, estudiando, con escasez de carreras de docentes y con todas esas precariedades que poco a poco hemos ido, hemos ido nosotros saliendo. Y hoy a los muchachos hay que empujarlo, no solo a nivel superior, sino en, las, en los centros educativos de nivel medio e inicial. Hay que darle todo. Y aún así son no son los mejores estudiantes. Y eso te lo dicen las calificaciones. Es un problema sistémico, ok, pero un profesor no determina lo bueno o malo que usted es como profesional y como persona que se está formando y educando. Entonces queremos muchas veces exigir mucho, pero no damos, no damos lo que tenemos que dar. Y así como sociedad no se avanza, no se avanza y quedamos, seguimos quedando en los peores números a nivel internacional. En todos los aspectos, señores, que tienen que ver con la formación académica, desde los docentes a los estudiantes. Entonces, ¿qué te dice esto? Que no estamos dando lo suficiente de manera independiente. Y que lo que se te ofrece desde la parte gubernamental, sin tema político, no se aprovecha. No se aprovecha. Cuando estamos en la presencialidad, usted ve un grupo de muchachos el día completo, en los diferentes horarios, sentado en una esplanada, haciendo horas, pero tú no lo ves en una biblioteca leyendo, o no lo ves en un espacio por ahí con un libro. No, haciendo churches, haciendo coro, o bebiendo en las zonas aledañas. ¿Qué te dice eso? Señores, nosotros en lectura estamos muy por debajo Y tenemos biblioteca ¿Cuánta gente ve usted leyendo en la biblioteca Ilma Contrera? En el parque Duarte No No pasa, nosotros no tenemos esa formación de lectura De leer, de investigar Entonces, ante todo esto, a mí me causa malestar. Cuando veo que nosotros justificamos, justificamos la deserción la escolar por aspectos que podría yo decir banales, porque el que quiere puede. Mira, a menos que usted no tenga una situación de salud o que tenga muchachos que tiene que estar trabajando el día entero para mantenerlo, dígame usted a mí que usted, que usted no va a estudiar porque no quiere. Usted no va a estudiar porque no quiere, porque el que quiere a Júpiter se va. Hay transporte, hay acceso. No me diga usted que a usted nadie le va a negar un Wi-Fi en un vecino, una casa, o irse al parque, o muchos lugares públicos donde hay Wi-Fi. Entonces así no. Muchísimas gracias.